Uh, mi nombre es Mohamed Amin y tengo 18 años y en enero voy a cumplir uh, 19. Y en España he ido en 2017 y tengo 16 años. Y mi primer centro fue en Arcos de la Frontera y después he ido a Barcelona en uh, centro se llama uh, Estelanova. Uh, bueno... En una parte me siento bien, en otra parte eh, preocupado por el tema de papeles. Uh, sí, tengo permiso de residencia, pero ahora estoy con el cambio. Y de trabajo ahora espero, si encuentro un trabajo. Necesito un contrato de un año y no lo tengo. Uh, a mí me gusta trabajar de limpiador o peliquería. Sí, estoy estudiando. En un curso si dura seis meses y se si dan prácticas de limpieza. Uh -huh. Si tengo familia, tengo padres y madres y amados. Sí, si, hace tres años que no veo mi familia. Ahora estoy con, eh, estoy con los papeles. Si me van a renovar, puedo bajar. Si no, voy a esperar hasta que renovaran los papeles. Eh, trabajar y vivir tranquilo. Muy bien. Muchísimas gracias. A